Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Hoy vamos a hablar acerca de una nueva línea de cristales que llegó al mundo de la bisutería Se trata de la nueva línea de cristales Stone Los cuales los podemos encontrar con una gran variedad de formas, colores, tamaños, cortes Ideales para que puedan realizar todas sus creaciones de una forma fácil y sencilla no olvides suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Por más de 15 años fuimos representantes de la marca Swarovski, eh, pero debido a las decisiones que ellos tomaron durante este año eh, nació una gran preocupación por parte de todos los diseñadores y de, de muchos emprendedores ya que el cristal formaba parte importante de todas sus creaciones porque el cristal es un, es un componente que le da un valor agregado demasiado grande a todas las creaciones entonces debido a la decisión que tomó la compañía Swarovski durante este año nos preguntamos cómo podíamos ayudarle a todos nuestros diseñadores y a todos nuestros clientes y es por eso que tomamos la decisión de incluir dentro de nuestra familia los cristales Stone. Esta línea de cristales es una línea súper linda, tiene una gran variedad de colores, en nuestras tiendas y en nuestras páginas tenemos más de 160 colores y tenemos muchas formas y tamaños. Lo bueno de esta línea también es que tenemos los componentes los cuales nos ayudan a colocar estos cristales para colocarlos de una forma fácil y sencilla en todos los accesorios. Tenemos dentro de la línea dos líneas, valga la redundancia, tenemos los Fancy Stone y los Pendant Stone. Los Fancy Stone son todas las figuritas como las lágrimas, operas, los Rivoli, los ovalados, todas las figuritas. Que estas formas no tienen perforaciones por lo tanto para poder aplicarlas dentro de los accesorios necesitamos una ayuda y esta ayuda se llama los settings que ahora se los voy a mostrar aquí en la mesa estos settings nos ayudan a colocar los cristales dentro de esas cajitas y las podemos ya colgar en, en el accesorio que nosotros hemos diseñado los pueden utilizar dependiendo de la técnica que ustedes utilicen si es filigrana, si es utache, si es alambrismo, cualquiera de las técnicas los cristales cobran vida, o sea le hacen cobrar vida todos sus accesorios y el valor percibido que van a tener sus clientes de las creaciones de ustedes es muy alto entonces esta línea cumple con unas características muy buenas la calidad de los cristales Stone es similar a la de Swarovski pero su precio es más económico entonces aquí les voy a mostrar los diferentes eh, las diferentes formas que tenemos y algunos colores. No los tenemos todos aquí en la mesa porque como les dije, son más de 160 colores los que tenemos en este momento, pero sí les quiero mostrar cómo las formas, los tamaños y cómo podemos realizar fácil, muy fácil, algunos accesorios. Aquí ya estamos viendo la línea de los ovalados, como ven. Esta línea es la línea Fancy Stone, la que les comenté, esta línea no tiene perforaciones, por lo tanto, esta línea necesitamos eh, trabajarla con los settings, que son las cajitas de bronce que nos ayudarán a sostenerla y poderla aplicar en los accesorios. Entonces, por ejemplo, la medida que estamos viendo en este momento es 18x13 y también tenemos, la tenemos en 10x14, que es la más pequeña. sea aquí estamos viendo algunos de los colores, como los pueden ver. En esta línea también tenemos unos colores súper lindos con efectos. Entonces, por ejemplo, aquí te estoy mostrando el AB. El AB lo podemos encontrar en el tono cristal, como ven aquí. O también lo podemos encontrar en unos tonos azules y ellos nos, nos dan la impresión de, de que tuvieran más colores dentro del, del mismo. Por ejemplo, este es un azul pero en el mismo azul podemos ver otras tonalidades, un verde, un morado Entonces, ese es el efecto que nos logra el ave. También la mayoría de los fancy stone tienen esto aquí que les estoy mostrando, es el foil. El foil permite que entre la luz y que rebote. Entonces, al rebotar, el cristal da más brillo. ¿sí? No, eh, no deja que la luz pase, sino que se quede aquí y que pueda rebotar. Entonces, gracias a las facetas que tienen todos los cristales, como ven, los, las facetas son estos cortes que tienen los cristales, entonces da más brillo. Entonces Los Fancy Stone, casi todos los Fancy Stone tienen el folio. Bueno, dentro de la línea de los Fancy Stone también tenemos las lágrimas o las peras. Aquí les, voy, les muestro este color, este color es súper lindo, este es un efecto vaporizado. En el centro se ve como rosado y él se va como difuminando y terminando en unos tonos verdes. ¿Sí? También tenemos este, este es, es de la línea de los Candy, como vemos acá, el que le da el tono es el foil, el foil no es como los anteriores que les estaba mostrando, que es como el plateado, no, el foil de este es blanco y este es el que le da el tono a este cristal. Bueno, también en la línea de los Fancy Stone tenemos los Rivoli, también los tenemos en dos tamaños, en 14 milímetros y en 12 milímetros. También tenemos los cuadrados, los baguettes, tenemos las estrellas que son súper lindas. Miren esos tonos tan lindos que tenemos. Y recuerden que toda esta línea de los Fancy Stone la podemos trabajar con los settings, que ahora se los muestro porque esta línea no tiene perforación, ninguno de los fancy stone tiene perforación, tiene que utilizarse con eh, los settings o según la técnica, porque ahora les muestro una técnica de alambrismo que también permite trabajarlo. Bueno ahora nos vamos con la línea de los pendants, los pendants sí tienen perforaciones, como ven son unos pequeños como huequitos que son los que permiten que por ahí podamos colocar o los cargadores o una argolla o como lo queramos utilizar para que él pueda sostenerse. ¿sí? Entonces aquí lo podemos, vemos los huequitos y ahora hacemos la demostración de cómo utilizar unos cargadores. Entonces aquí les muestro los corazones, no están todos como les dije, pero los pueden encontrar en la página en caroshop.co eh, más colores y más tamaños, más formatas. Entonces aquí por ejemplo tenemos los corazones, esta línea de corazón súper linda, miren, ella es planita. La tenemos el grande y en esta pequeñita también tenemos estas lágrimas en AB, cristal AB y también en la línea de los efectos como les, como les mencioné anteriormente también tenemos los corazones pequeños y estos pequeñitos que no sé si los ven bien aquí, son los ovni, son muy bonitos más tarde les muestro como un accesorio ¿Cómo se puede trabajar este es bien bonito. Este accesorio que les tengo aquí ya es un poco más elaborado, pero quería darles la idea de cómo se pueden trabajar estas figuritas que son los ovnis. Ella está tiene como una estructurita de cadena por detrás, entonces simplemente con argollitas pues se va ensamblando. Aquí les tengo varios accesorios que realizaron algunas de nuestras talleristas súper lindas. Les mando un saludo súper especial a Sonia Cáceres, a Dora Zamudio y a Rosita Martínez. Entonces, por ejemplo, ellas aplicaron varias técnicas eh, y los, le colocaron los cristales. Por ejemplo, aquí tenemos, eso es la técnica de Miyuki peyote, creo que es utilizando Miyuki y le colocaron los cristales, miren cómo se vende lindo y hemos utilizado también en la parte de acá, el topo un cristal stone con el seti y vemos que colocaron el cristal lo tejieron con también con los, con los cristalitos de Miyuki acá, podemos ver entonces aquí utilizaron el cristal stone con la ayuda del topo del seti y aquí sí engastó el cristal con el Miyuki. O sea, lo bordó. Miren, este espectáculo súper lindo. Es una hoja rota en poliéster. Súper linda. Y como que diera la apariencia del carey. Obviamente no es carey, es una hoja de poliéster. Y miren. El toque que le da el cristal, súper lindo Entonces colocamos el topo, el topo en cristal. Súper bonito. Sonar. Aquí también hemos utilizado el poliéster. Aquí es la técnica de sutage. También hemos colocado los cristales. Como les dije, en algunas técnicas se nos facilita poder colocarlos sin los settings. Y el sutage es una de ellas también. Y aquí lo tenemos con el topito también. En esta belleza también este es su soutache y con el pendant el cristal ya colgadito también lo podemos ver en los prendedores es una técnica que está muy de moda también y aquí les voy a mostrar por este lado esta técnica es en alambrismo eh, Dorita ha utilizado el cristal lo colocó con Murano, lo teje alrededor, le colocó el topo y miren la belleza. Son súper lindos, aquí también es un topo pequeño, para las personas que le gusten de pronto los aretes más pequeños, con Miyuki. Entonces colocó el cristal, vemos el foil, el que le permite dar ese brillo y aquí colocaron, le colocó dorito también este cargador que se ve súper bonito. Bueno, ahora sí llegamos a la línea de los settings. Los settings, recuerden que son las, estas, son estas cajitas en bronce eh, con baño de oro de 24 kilates. También los podemos encontrar con baño en plata, pero digamos los que traje en este momento son con baño de oro de 24. Los settings normalmente vienen crudos, en crudo, quiere decir que no tienen ningún tipo de baño ni ningún tipo de desarrollo. Pero los que tenemos, si sí los tienen, por ejemplo, hemos decidido crear topos aquí ven esta línea por ejemplo es como los settings planos porque en la parte de atrás es planita y tienen unas pestañitas estas pestañitas son las que nos ayudan a contener el cristal dentro del setting entonces la idea de, de estos settings es que no necesitamos pegante pero pues hay gente que le gusta utilizar más el pegante entonces pues lo puede utilizar simplemente colocamos el cristal dentro de la cajita y cerramos las pestañitas ahora vamos a hacer un ejercicio entonces tenemos estos, tenemos en las lágrimas, por ejemplo, este es topo para colgar eh, algún tipo de accesorio aquí abajito. Y la nueva línea que llegó a Carol son estos, que es con tecnología alemana, son unos settings súper bonitos, como lo pueden ver en la parte de atrás, tienen un efecto diamantado o de facetas, que le dan una apariencia muy linda al terminado del accesorio. Entonces estos también los encontramos en topo para colgar también o, so, o las lagrimitas y vamos por ejemplo aquí les voy a mostrar miren esto como se ve lindo y realmente es muy sencillo de hacer este simplemente es el poliéster y yo decidí colocarle un setting de estos y lo, le pegué el cristal y ya entonces podemos hacer pinta uno podemos escoger cualquiera está la medida grande Miren, el calza perfecto si ¿Sí? tiene como calza perfecto este no tiene pestañitas no tiene uñitas simplemente que le colocamos el pegante aquí en el centro se ve súper lindo y por detrás pues el, el ariete se va a ver hermoso gracias a las facetas que tiene este lo encontramos también ovalado en lágrima en lágrima también eh, esta lágrima súper linda que es con el que hice este súper bonito simplemente cogemos cualquiera de las lágrimas y le colocamos un poquito de pegante pues no lo voy a hacer en este momento porque digamos no tengo en mente qué accesorio hacer entonces pues para no utilizarlo entonces simplemente colocamos un poquito de pegante dentro de la dentro del, del setting y lo colocamos y ya para eso eh, utilizamos el pegante stone también hay que dejarlo reposar no este no es un pegante instantáneo recuerden pero es un pegante súper bueno para los cristales, porque si le cae un poquito del cristal no le va a alterar el color. Hay pegantes demasiado fuertes que sí nos pueden dañar, digamos, el cristal. ¿Listo? También tenemos esta, anillos, y cogemos vamos a coger la misma. Y lo que hacemos con esta línea, cogemos el cristal desde el centro y comenzamos a doblar las pestañitas que las pestañitas son las que nos ayudan a sostener el cristal. Y miren, quedó un anillo súper lindo. No necesito pegante, nada. No. Quedó muy bonito. Y también tenemos estos, que son los de S39. Estos, digamos, son los topitos, son súper lindos para esta línea y es el mismo ejercicio, lo colocamos dentro del setting, cogemos y comenzamos a doblar las pestañitas para que lo pueda contener. También tenemos los cargadores, hay muchos estilos de cargadores en la página, tenemos estos más pequeños, tenemos estos con los pasacadena, que podemos hacer un dijecito súper bonito, vamos a hacer un dije rápido, Aquí tengo una cadenita sencilla, es una cadena sencilla, y voy a colocarle el pasacadena. Entonces, por ejemplo, acá por el pasacadena, paso por aquí. Recuerden que estos accesorios son muy fáciles de hacer, pero utilizando los cristales Stone tienen un valor percibido muy alto. Entonces aquí voy a colocarle un cristal que me encanta, este cristal me encanta, miren lo lindo que es. Entonces vamos a abrir, no tan fuerte, pero pues vamos a abrirla bien, las dos pestañitas, si la ven, y aquí vamos a colocar el cristal. Entonces ahí me toca abrirla otro poquito. Y Coloco aquí el cristal. Entonces ya me entró la primera pestañita, ahora trato de hacerle presión con los dedos. para que entren las dos pestanitas y miren lo lindo que queda. No sé si de pronto me quedan las huellas en el cristal, pero era porque la estaba trabajando. Lo ideal es, cuando termine de trabajarlo, puedan limpiar los cristales pues, para que no le queden las huellitas. Miren lo lindo que queda. Es un accesorio que queda súper fácil de hacer, pues súper fácil de hacer y tiene un valor, eh, un valor percibido muy alto, porque lo trabajamos con cristales. ¿Qué te pareció este video? Danos tu opinión en los comentarios. Y no olviden que todos los productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.carolshop.co También en nuestros puntos de venta, estamos en Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla. Recuerden que es una forma súper linda y fácil de crear hermosos accesorios. Chao, chao. Recuerden que esta es una forma muy fácil y sencilla para que puedan realizar todas, todas, todas, todas, todas, todas, todas, todas. Esta es una forma hermosísima y súper fácil de crear bellezas. Ya, ya, la última, la última. Ya lo juro, es la última, ¡ay Dios mío! Por favor.